Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video jugando en Linux.com, Mi nombre es Ertur y en esta ocasión nos traemos una un, po, un, un poco más entramos un poquito más en profundidad en las posibilidades de de, de PyWire. Vale, eh, PyWire nos permite crear dispositivos virtuales. Vale, por ejemplo los que, los que utilicéis eh, Torch creo que se llama Torch que es un una, un frontend muy sencillito para poder configurar un, el supresor de ruido, pues hace algo parecido, ¿no? Crea un dispositivo virtual en nuestra lista de dispositivos y, y se enruta el sonido tras de ahí. Bueno, pues eh, PipeWide permite hacer más o menos lo mismo, ¿vale? En su, en su cadena de filtros nosotros podemos crear eh, en, en dispositivos virtuales. Y estos dispositivos virtuales, como veis aquí, pueden ser eh, para 5.1, para 7.1, lo he dicho, la supresión de sonido... Bueno, estos parámetros de confección, Dolby Prologic, este no es probable el, el, la, la matriz de, de espacial, ¿vale? Así que no sé cómo funciona, pero bueno. Os dejaremos en, el, en, los, en la descripción el enlace a esta, a, a esta página, que es en, está en la wiki de PyWar, para, para sobre todo tener acceso a estos, a estos ficheros, ¿vale? Que son los que vamos a, a necesitar realmente. El caso es que estos ficheros bueno, eh, yo voy a utilizar el, el, el de la versión 7.1 simplemente para, porque para hacer uno pues mejor con, con todo lo más, ¿no? Aquí tienen una cosa, que yo, no, yo no he encontrado en mi disco duro porque eh, no sé si es que no tengo la instalación completa, tampoco he mirado mucho bueno, no sé si, por qué no he mirado mucho ¿vale? Esta, esta simulación de esta simulación de, de 5.1 7.1, se hace a través de unos ficheros eh, de sonido entiendo que es porque son los que llevan el perfil de audio de los de diferentes canales y se utilizan como una especie de, de eh, con... ah, haciendo intermediario entre lo que es el estéreo y el sonido 7.1 o 5.1, ¿vale? Entonces Yo no he encontrado estos ficheros WAP eh, en, en mi ordenador en la instalación que tengo yo de Pipeware, los daba muy por hecho porque si veis aquí Ejecutando, ejecutando este comando se crea directamente... Bueno, se va a quejar de que no encuentra el fichero wap pero no se queja de que no encuentre el fichero configuración. Así que o bien lo debería tener y no lo tengo por algún motivo, o no lo he encontrado y ejecutándolo de esta manera a mí me da, directamente me da, me da error. ¿Vale? ¿Qué he hecho yo? Esto es muy sencillo. Aquí donde pone file yo me he descargado un, un fichero wap con este perfil, ¿vale? Y aquí donde pone file eh, finen, perdón, he suscrito la ruta completa al fichero de mi, en mi PC, ¿vale? Entonces, lo que vosotros tenéis que hacer es descargaros, ahora os voy a decir de dónde un fichero punto web, tenerlo localizado en vuestro, en vuestro ordenador, descargaros el de 7.1, el de 5.1, el que es el que más interese. Y sustituir en Finelame la ruta completa, la, porque en la, de manera relativa no lo consigo también que funcione, la ruta completa al, al fichero web. Y va del tirón, ¿vale? De hecho, bueno, no os voy a enseñar mi fichero porque aparecen las rutas es que pues, somos usuarios de Linux, entre otras cosas, porque somos tiresos de nuestra privacidad, pero bueno, que, más, que es tan sencillo como poner la ruta de la mano. ¿vale? Eh, ¿Por qué no me he preocupado mucho de estos ficheros WAP? Os pondremos también el enlace a, a esta página porque aquí hay una gran cantidad de ficheros, de estos ficheros WAP, ¿vale? No sé exactamente qué significa el hrtf, pero bueno. Eh, yo me he descargado para hacer las pruebas el de Atmos y el de Steam Audio. vale Ahora mismo el, el perfil que voy a cargar es el de Steam Audio, pero eh, la sensación es, es la misma. Entonces es tan sencillo como darle a descargar. ya Os mando una página de Mega y os podéis descargar el, el fichero. vale Y nada, nos metemos en, en harina. Fijaros qué tontería más grande una vez que lanzamos os voy a enseñar primero, vale, esta es ahora mismo en mi configuración de, de, de dispositivos os presento a Carla, vale que tenemos aquí, bueno estos son los como ya os expliqué en el vídeo anterior la, las entradas de ellas creadas por OBS los diferentes dispositivos que tengo y tal y yo ahora mismo voy a ejecutar este PyWire-C eh, para que cargue el fichero de configuración del fichero de configuración que yo he tuneado con la ruta hacia como os he dicho antes, hacia el web correspondiente, de hecho bueno se va a parecer más a este por el tema de, de que estoy usando para este vídeo el, el 7.1 ¿vale? entonces, creándolo un segundito y lanzo vale, ahora ya tengo lanzado, veremos que aparece aquí este Virtual surround ¿vale? Se ha creado de manera virtual. Y aquí aparece tanto el monitor, la entrada como la salida, ¿vale? Esto es un poco chondeo. Eh, ya que estoy aquí... Bueno, ahora mismo no lo voy a... Primero vas a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Eh, de cómo se, cómo se oye un fichero 5.1 o 7.1 sin el virtual source sync y luego os lo rotaré esta esta, esta salida de, de haber pasado a 7.1 a estéreo, os lo rotaré al a OBS, ¿vale? Para que pues, vosotros también escuchéis como se escuche. Entonces os pondremos también la dirección a, este, a esta página que he encontrado para descargar un par de ficheros eh, WAP en 5.1 y 7.1, ¿vale? Entonces Espero que me salga bien, porque voy a tener que enrutarlo al vuelo en Carla. ¿Vosotros ahora no lo estáis oyendo? Esto es lo malo. Ay, amigo de abrigo. Esto es lo malo. Ahí. tenía que pasarlo. Este es el fichero 7.1, ¿vale? lo que vamos a. lo que vamos a escuchar. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bueno, si os habéis fijado, no se ha escuchado el. el número 4, el canal número 4, ¿vale? Así que ahora, enrutamos. ¿Titín? ¿Titín? ¿Titín? ¿Titín? Bueno, veis, ella le daba el play en, en, en, en el VLC y de repente ya ha creado todos los canales, ¿vale? Entonces, bueno, os lo pongo. Y me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, no sé si vosotros lo apreciaréis, espero que sí, que lo, que lo apreciéis. Pero aparte de que se ha oído el canal número 4, el, el sonido, a mí por lo menos en mis auriculares, es ligeramente diferente, ¿vale? No es una maravilla, no es la panacea, no es... ¡Joder, qué sensación de, de, de sonido envolvente! Como se mentimos, no lo es. Pero bueno, por lo menos sí sabemos que añade un canal de audio más. Y en mi caso suena ligeramente diferente, ¿vale? Tampoco yo digo, no es la, no es la panacea. Y nada... El vídeo se queda, se queda hasta aquí. Os pon, como os comentábamos, os pondremos el enlace a todas las. Tanto a, a esta página para poder descargar los ficheros.wap que hacen falta en los ficheros de, de configuración. ¿vale? Lo he dicho, yo no he mirado cómo se integra esto directamente en la configuración de Pipework para no tener que lanzarlo de manera manual. Pero el que quiera trastear, pues bueno, aquí lo tiene, ¿vale? He intentado probar el del W el, el ProLogic. Pero la sensación es mmm, yo no veo, no noto ninguna diferencia, ¿vale? Este por ejemplo no necesita de ningún fichero, de ningún fichero WAP. entonces no he notado ninguna diferencia eh, y también, bueno, podemos de hecho probar ahora Darme un segundo, vale acabo de crear el del Derby surround. vale entonces voy a dar otro segundo, Tengo que anotar en Carla. Esto es una cosa que no me gusta porque hace, a veces hace lo que le da la real gana cuando a mí me hubiera interesado y yo también quiero enterarme. Bueno, yo lo hago así un poco por manía, pero eh, evidentemente, si estamos aquí, le puedes decir que conéctate aquí y te crea la conexión del solo el tirón si tienes que tirar eh, hilo hilo, ¿vale? Pero es manía bueno, y este es el, el, el, el, el ejecutando el, la configuración de Dolby Sauron que podemos encontrar directamente en FireWire. ¿Vale? Pero este es el efecto. One, 2, 3. Vale, se vuelve a perder el canal número 4 de esta configuración. Entonces, no sé muy bien si... Si aporta algo, o quizás si, si el, la fuente, yo que sé, si queréis ver una película o un videojuego. Eh, que sí que utilice Dolby a tope, pues probablemente igual si sí no tengo el efecto, ¿no? Bueno, que sepamos que está ahí y, y listo. Y nada, lo dicho, os dejaremos el, las direcciones a estas tres páginas que tenéis aquí. Vale, para poder acceder, por ejemplo, aquí. Directamente a los de 5.1 y 7.1 como queráis Yo esto lo he estado probando en, en en el Bioshock En la remesterización Porque era el primero que me encontré De los que tenía disponibles que soportaban 7.1 Lo que os he dicho antes Es algo virtual Se nota que el sonido es diferente Tampoco me ha servido mucho para poder ubicar a los enemigos Os lo digo así vale Pero bueno, es una cosa que está ahí Que se puede utilizar y que habrá casos en los que den una sensación más inmersiva de lo que pueda dar un estéreo. Y nada, lo, lo que os decimos siempre. Like si os ha gustado el vídeo. Dislike si no os ha gustado. Suscribiros si os interesan los canales... O sea, perdón, los, este canal y el, todo lo relacionado con el videojuego de Linux. Con, con, incluso con estos mini eh, tutoriales que os estamos haciendo así un poco más, más genéricos. Y a la página de jugandoLinux.com, donde podéis encontrar los enlaces a los enlaces oficiales a nuestras a salas de Telegram y de Matrix y nuestras redes sociales, ¿vale? Porque recordamos que hay gente que está aprovechándose del nombre de Juan de Linux para, pues para cosas que no deberían hacer. Y nada, eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.